Amanecí bailando, amanecí llorando, anoche si queriendo curar las heridas de mi interior, anoche sí riendo, amanecí cantando, amanecí cosiéndole a las a mi corazón. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. anoche sí muriendo. Gracias. Yeah. Yeah. Bailando, amanecí llorando, anoche sí queriendo curar las heridas de mi interior. Anoche riendo, amanecí cantando, amanecí cosiéndole a las libres a mi corazón. Sigo pensando que todo es posible, me despierto otra mañana, y sé que juntos podemos cambiar, que juntos podemos hacerlo, que juntos podemos llegar, me despierto otra mañana, y sigo cosiendo más grande las alas de mis sueños, y sigo volando, y sigo volando por encima de las mentiras absurdas de la sociedad. Y sigo soñando, y sigo soñando, y sigo volando y sigo soñando, y no pienso bajar. Y amanecí bailando, amanecí llorando.